Representantes de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentaron una moción al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para pedir la destitución de Ida Gabriela Hernández García, subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría de Educación Estatal. En el documento, firmado por 17 secretarios y líderes sindicales, acusaron a la funcionaria de maltrato y falta de diálogo con el personal del sindicato. Señalaron que constantemente Hernández García actúa de manera errática en el manejo de la subsecretaría, vulnerando y violentando los derechos de los trabajadores. Por otra parte, denunciaron el nombramiento de Felisa Ayala Sánchez, directora de formación docente, quien se acreditó para detener los procesos de cadeneo, desconociendo a la representación seccional 51. En el documento pidieron la intervención del gobierno de Puebla para retirar del cargo de manera inmediata a Ida Gabriela Hernández García, subsecretaria de Educación Superior, y a Felisa Ayala Sánchez, directora de formación docente. Exigieron que se restablezca el diálogo con la sección 51, la regularización de las claves de educación media superior y el respeto a todos los agremiados.